El Viceministro de Educación, Giovanni Oliveira, conversa con Verónica Acevedo sobre una problemática que han detectado los profesores de educación secundaria. Mire, la Dirección de Maestros de Educación Secundaria del Estado de Sao Paulo ha detectado una disminución sistemática en las notas de las evaluaciones que aplican a sus alumnos. Oh, interesante. ¿Y los maestros sospechan de alguna razón en particular? En efecto, dicen que puede deberse al estrés que experimentan los estudiantes al someterse a las evaluaciones y como podrá imaginar, esto podría afectar los resultados de la prueba PISA de este año. No se preocupe, inmediatamente hablaré con mis asesores y encontraremos una solución. Al día siguiente. Maite, Luis, como les adelantaba, el viceministro quiere una solución al problema del estrés antes de la evaluación entre los estudiantes y quiere que le ayudemos a investigar las experiencias exitosas sobre este tema a nivel internacional. Claro que sí, Verónica. ¡Perfecto! Es preciso contar con al menos dos estrategias para que el equipo de diseño e implementación de programas del ministerio nos ayude a hacer una prueba piloto. Dos días después Viceministro Oliveira, mi equipo realizó una investigación sobre las estrategias antiestrés que han funcionado en otras partes del mundo y ha encontrado dos técnicas viables que son la relajación y la meditación. Ahora procederemos a hacer una implementación piloto para definir cuál es la más efectiva en la población estudiantil brasileña. Para ello, se analizarán 90 individuos elegidos aleatoriamente y serán distribuidos en tres grupos de 30 sujetos cada uno. En el grupo 1, se aplicará la estrategia de relajación. En el grupo 2, se aplicará la estrategia de meditación y el Grupo 3 será el grupo de control y no recibirá ninguna estrategia. Nuestra variable independiente corresponderá a la estrategia aplicada, es decir, relajación, meditación o ninguna, mientras que la variable dependiente serán los niveles de aprendizaje medidos en escala de 1 al 30. Por lo tanto, la hipótesis nula prevé que la media de los niveles de aprendizajes de los estudiantes es igual en todos los grupos y la hipótesis alternativa supone que la media de los niveles de aprendizaje en dichos grupos es significativamente diferente. De acuerdo, adelante con la prueba piloto. Recuerden que es de gran relevancia el análisis de los resultados para implementar una estrategia útil y comprobable en todo el estado de Sao Paulo. Verónica y sus asesores realizaron las pruebas piloto y compararon los resultados obtenidos. Los programas estadísticos arrojaron que el nivel de significancia o valor P fue menor a 0.05, por lo que se concluyó que al menos uno de los grupos es diferente al resto. Pero ahora el desafío es identificar cuál de las dos estrategias es la mejor. Muy bien equipo, los resultados nos indican que las medias de aprendizaje son diferentes en los tres grupos de estudio. Pero ahora, ¿cómo podemos averiguar cuál de las dos estrategias resultó ser la mejor? Yo sé cómo obtener ese resultado. Más tarde, después de realizar su análisis, Luis Sousa ha encontrado la respuesta. Al día siguiente. Listo. Para comparar los grupos donde se aplicaron las estrategias, realicé un análisis complementario y llegué a la conclusión de que los alumnos que hicieron meditación antes de su evaluación reflejaron mejores niveles de aprendizaje en sus notas. Perfecto, Luis. Buen trabajo. ¿Podrías explicarme el análisis que utilizaste? Puede ser muy útil en otros casos. Por supuesto. Primero identificas las diferencias entre los promedios de cada individuo dentro de su grupo y luego el promedio de cada uno de los grupos respecto al promedio general. De esta manera, determinamos si existe o no un grupo que sea significativamente diferente respecto del resto. Para utilizar esta técnica, se requiere que la variable independiente sea categorizada por cada uno de los grupos de comparación y que la variable dependiente sea numérica y se aplique en todos los grupos, en este caso, los niveles de aprendizaje. ¡Excelente, Luis! Ahora me queda muy claro. Vamos a informar al viceministro estos resultados. El análisis que realizó el equipo de Verónica se llama análisis de varianza o ANOVA. Gracias a esta prueba, se cuenta con la evidencia suficiente para aconsejar a los profesores la implementación de técnicas de meditación antes de realizar las evaluaciones.